Bueno, pues buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por acudir a la rueda de prensa, a los que estáis aquí presencialmente y a los que estáis en las redes. Bueno, ya sabéis que nosotros estamos ah, siendo pues, como oposición intentando controlar la acción del Gobierno. Y la semana pasada ya eh, sacamos una nota y dimos una rueda de prensa con relación a las ayudas que estaba tramitando el equipo de Gobierno para la privada concertada y la realización de actividades extraescolares. Eso se gestiona a través de un órgano municipal, que es el Patronato de Educación y Bibliotecas, que no deja de ser un órgano dentro de lo que es la acción municipal y que está conformado por un consejo rector, donde están representados, según la aritmética electoral, todos los grupos políticos. Decimos esto porque nos parece muy, muy importante que las personas que nos escuchan entiendan que las decisiones que se toman en ese patronato pues evidentemente están atravesadas por, eh, por el Gobierno de la ciudad y que en ese patronato se tiene que dar cuenta y se tiene que informar de las medidas que se han tomado. En concreto, hoy queremos hacer una denuncia o poner encima de la mesa una serie de situaciones que nosotros consideramos como una irregularidad eh, actualmente, porque se ha modificado las bases que gestionaban o que daban orden o base legal a lo que el Gobierno ha llamado el cheque familia. Ya sabéis, una ayuda que se concede a los menores para su acceso a guardería. Una medida que nosotros hemos cuestionado por cuestiones políticas porque creemos que no facilita el acceso en equidad a las familias más vulnerables. Si no os acordáis, os recuerdo que lo haremos son 2.600 euros para una familia de cuatro miembros. Nosotros creemos que ese baremo no prioriza las situaciones de mayor necesidad, pero hoy aquí lo que queremos poner encima de la mesa no es tanto esa propuesta, que es legítima, puesto que es política, no estamos de acuerdo con ella, pero es legítima, sino el procedimiento que se ha llevado a cabo para esa modificación. Vuelvo a deciros que el patronato aprobó el día 17 de junio esas bases y que en esas bases no se, no se contemplaba ninguna excepcionalidad. En este caso concreto se ha hecho una modificación de, por un lado, el aumento del plazo para presentar solicitudes y, segundo, la edad de incorporación. En las bases que se aprobaron se permitía el acceso a menores de los años 21 y ahora se ha retrasado a los años 20 y 19. ¿Por qué decimos esto? Pues porque el patronato, como se explicaba, para tomar una decisión de tal calado necesita que eh, se haya modificado y que por lo menos haya pasado por el órgano, en este caso el patronato en sí, el consejo rector. Segundo, que haya pasado por alguno de los órganos del patronato o que se haya tomado esa decisión por el equipo de gobierno en un gobierno de los que se realizan eh, tradicionalmente en la ciudad. Y hemos constatado que en ninguno de esos órganos ha pasado esta modificación, por lo cual a nosotros nos parece algo completamente irregular y que queremos denunciar. También esto se une a lo que os ha comentado al principio, que habíamos hecho mención de las ayudas a la privada concertada, de las cuales un tercio están sin justificar y que muchas de ellas se han justificado de una manera que nosotros consideramos cuando menos laxa. Se ha pedido a las familias que presenten un decreto, Perdón, una declaración de ingresos, una declaración jurada y eh, vemos que en muchos de los casos esa documentación es homogénea, con lo cual quiere decir que parece ser que los niños y niñas tienen las mismas necesidades y en muchos casos recae el peso de la justificación en los colegios. Os decimos esto porque creemos que esta nueva noticia que os traemos aquí... Certifica que el Patronato de Educación y Biblioteca se está convirtiendo como una especie de atajo, un atajo eh, en cuanto a cumplir las medidas más ideologizadas y más políticas del equipo de gobierno de PP Ciudadanos, en concreto lo que os hemos ido eh, diciendo, las ayudas a la privada concertada y el cheque familia. Nos parece pues, un atajo ideológico con mucho oscurantismo o cuando menos falta de transparencia, porque ni siquiera se ha hecho un punto, un consejo extraordinario de dicho patronato, para dar cuenta de esta medida. Volvemos a decir que en las bases aprobadas el 17 de junio no se contempla esta excepcionalidad, ampliación de plazo de tiempo y ampliación del corte de edad, y que no se ha producido ninguna reunión, consejo extraordinario ni acto a través del equipo de gobierno que certifique esto. Para nosotros, además, como ya sabéis, volvemos a decir que estas medidas nos parece que no priorizan a las familias que más lo necesitan, algo que sí que ha, ha llegado a decir el equipo de gobierno. Nosotros consideramos que el baremo de 2.600 euros para una familia de cuatro miembros no es priorizar a las familias más vulnerables. Consideramos que es una derivación de dinero público hacia determinadas entidades, escuelas infantiles del ámbito de lo privado. Esto es algo que estamos viendo como una especie de... Argumentario transversal del equipo de gobierno en este sentido. Y lo que nos parece importante también es que nosotros ya cuando se aprobaron, aparte de demostrar nuestro desacuerdo, dijimos que creíamos que el plazo de 20 días y además por canales tecnológicos era algo que dificultaba, como así se ha constatado, el hecho de que las familias llegasen o cuando menos aquellas familias que no están familiarizadas con lo que serían la utilización de redes tecnológicas mediante lo que serían correos electrónicos o a través de la página web para poder hacer la solicitud. En definitiva, nos queda constancia de que el hecho de que se esté ampliando el plazo por parte del equipo de gobierno y a la vez eh, se haya aumentado eh, la edad, nos constata que efectivamente los beneficiarios de estas ayudas no han podido acceder a dichos recursos y con lo cual la propuesta del gobierno que nosotros ya criticamos creemos que no ha sido eficaz por resumir, para nosotros vuelvo a decir que este cambio de las bases es una irregularidad que vamos a estudiar para, eh, y vamos a pedir información en el Consejo del Patronato para ver qué es lo que ha ocurrido y cómo se ha tomado esta decisión, que volvemos a decir hemos constatado que no ha sido refrendada por ningún eh, Consejo ni siquiera con la aplicación de los nuevos estatutos que se han puesto en marcha ahora mismo, que facultaban a la vicepresidenta del Consejo para hacer determinadas cuestiones, pero ni siquiera ha habido esta toma de decisión consensuada. Y lo que nos parece más importante y que hemos dicho que este patronato, junto a estas dos medidas ideológicas del Gobierno, tanto el cheque familia como las ayudas a la privada concertada, está utilizándolo como atajo ideológico y que, efectivamente, adolece de la suficiente transparencia para poder eh, llevar a cabo la tarea de control como oposición. Volvemos a decir que nosotros no cuestionamos las ayudas a las familias más vulnerables, pero consideramos que esta fórmula no es la más propicia y, por supuesto, que hay dudas en cuanto a lo que sería el cumplimiento del ordenamiento jurídico.